Y a 5, 3, 5, por su llaga sanada digamos el antiguo Testaná, testamento basta con esta torre el nuevo es el que más nos interesa ¿por qué? porque somos cristianos seguimos a Jesús Amen. yo encuentro aquí cuatro curaciones que Jesús hace cuando estuvo y que mandó hacer he venido para liberar, para sanar del pecado para el bueno y para, para dar buenas noticias y liberar a los presos que están, que están oprimidos por el pecado la primera curación que Jesús hace es curación de la debilidad de pecar lástima que yo creo que no vamos a tener tiempo yo tengo una catequesis este es un paréntesis que estoy haciendo eh, ahora vamos a recordar mañana, pasado mañana Espere que van a tener poder, no se vayan. Y serán mis, tener para ser mis testigos, poder para testificar. Resulta que un día, no hace mucho, ahora unos cuatro o cinco años también, estaba leyendo la liturgia de las horas que tenemos los sacerdotes que rezar. Y era en Efesios 1, del capítulo, del capítulo 1, del verso 10 al 23. Y, oh sorpresa, yo no sé por qué ese día, ese día fue en mi bendición. Decía en Efesios 1.19, cuán grande, yo pido, no, no va a tener tiempo, pero en fin, yo pido a Dios que les dé luz en la mente, perdón, sabiduría en la mente y luz para que ustedes conozcan cuán grande es el poder de Dios que actúa en nosotros los que creemos. Esos es ofensios 1.19. Yo le pido a Dios, dice San Pablo a los Efesios, que usted conozca cuán grande es el poder de Dios que actúa, que funciona, que trabaja, que se ve, que opera. Digan verbos análogos. No sé qué más pueda haber. Que trabaja, que funciona, que opera, que actúa. En nosotros, los que creemos es que lo lindo es que nosotros los que creemos y cuando yo leí eso me acordé de Jesús esperen que van a tener poder para ser mis testigos para poder para testificar y yo oh, maravilla si miren lo que me he encontrado estoy estudiando un libro que se va a llamar El Poder no sé, algo así como El Poder y he escrito mucho y tengo muchas cosas pero yo no sé cuándo irá a salir ese libro porque qué miren toda la cantidad de vean poder para testificar que es el primero poder para conocer a Dios me he encontrado los textos de, sobre todo en San Juan poder para ser uno poder para alabar, poder para dar poder para ser amable y ser bondadoso mi papá llamaba eso la buena educación cristiana voy a escribir mucho de, de él. poder para tener buena suerte ahí está la Biblia ahí dice en Josué capítulo 1 y en el verso 7 Josué no te apartes de la ley ni a la derecha ni a la izquierda y tendrás buena suerte y éxito y nosotros los sacerdotes en la liturgia de las horas durante la cuaresma encontramos una cantidad de esos textos en el Deuteronomio una cantidad de textos sobre buena suerte, éxito y bendiciones que Dios da a los que cumplen sus mandamientos poder para tener buena suerte poder para ser fiel en la saqué de Juan Pablo II en una homilía en la Catedral de México, cuando vino la primera vez a América, fue para, para ser fiel, pero es tanto lo que él ha estudiado desde entonces, porque imagino estuvo 27 años de papa y solo le dio una época porque me puse a estudiar. Y ahora la tengo en el capítulo, poder para, para ser fiel, poder para orar, poder para ser luz, brillar, poder para controlarnos nosotros mismos. Poder para, es, allá, poder para perdonar, poder para amar, poder para llegar a ser hijos de Dios, poder para no pecar. Otra homilía del Papa Juan Pablo II, Homilía no perdón El número 11, la veritatis esplendor. Yo no tengo tiempo de decirles todo eso, pero, por lo menos escriban ustedes por ahí sus notitas y después vayan y mírenla. El número 11, la veritatis esplendor. El esplendor de la verdad encíclica, sí, esplendor de la verdad. Ahí el Papa habla poder para no pecar. Y el Papa dice que es un don de Dios Y que cualquier esfuerzo por no pecar Es inútil ¡El Papa! Juan Beato ¿Y qué hemos dicho nosotros los sacerdotes A toda la gente? Haga un esfuercito, lucha. ¿O ¿Oh no? A ver, ¿sí o no? A mí mismo, ¿cuánto me han dicho eso? Y eso no sirve para nada El Papa dice que eso es inútil y Dice, porque no pecar Es un don de Dios Así dice el Papa para No pecar es un don de Dios y ningún esfuerzo humano ni siquiera el cumplimiento más riguroso de la ley del mandamiento, de los mandamientos logra cumplir la ley porque cumplir la ley es un don de Dios lean los sacerdotes sobre todo que nos sirve mucho para la gente yo cuando leí eso del Papa dije yo, ay descubrí lo que yo tanto he dicho pero qué más tengo que hacer qué más he... yo me acuerdo jovencito mi luchas de joven me comenzaba con un viejito en Roma me decía, no sé, amigo mi hijito, siga luchando, siga haciendo esfuerzos. Y yo me acuerdo que le decía, padre, ¿qué más tengo que hacer? Esto no sirve para nada. Y ahora dice el Papa que eso es inútil. Pero el mismo Papa continúa diciendo qué hacer. Entonces yo, pero él la pone un poquito, un poquito complicado. Es que la se Veritatis es en que una encíclica moral, de ética, de principios éticos, y un poquito pesadita. Pero yo lo que hago es que lo que el Papa dice lo, lo, lo aclaro con el capítulo 23 de San es que son tantos textos bíblicos que se me van de la calle. Eh, a la cara voy que me metí porque veo sacerdotes que hay aquí que les sirve a ustedes como personas y para ustedes, para su gente que, que viene buscando eso está en San Mateo en, en, en la agonía capítulo 20 27 Mateo 27, a ver, pues ya, porque que están aquí sardotes tomando rota. mire 26, San Mateo 26, eh, Jesús ora en Getsemaní, eso está en Getsemaní. Eh, entonces se va del 36, del verso 36 hasta el 46. Y aquí, entonces aquí yo encuentro la respuesta a Juan Pablo, cuando dice que ningún esfuerzo humano ayuda a cumplir la ley, porque cumplir la ley es un don de Dios, es un regalo de Dios. Entonces, miren aquí, aquí encuentro yo una, la, claro que el Papa lo dice después en la encíclica, pero mejor, mejor aquí, es decir, lo explico yo mejor aquí, o lo entiendo mejor en mi brutalidad, póngala como quiera en fin, a ver, vean, tres veces, oren y se fue a orar, y bueno, pues uno se encontró a todos de rodillas, con las manos levantadas alabando a Dios, ¿no es cierto? no han podido orar la carne débil. vea débil vean se fue y volvió la primera vez se, verso 43 se fue por segunda vez a orar ¿eh? ya van, vea, ahora hasta mismo Miguel habla la segunda vez se fue se puso a orar, volvió otra vez y los encontró con los ojos dormidos, cansancio están en la borracha de la última cena. No sabían que era la última, pero era una cena muy importante para los judíos, y estapan mucho vino. Bueno, no sé si la habrán celebrado, yo, yo he ido varias veces... ¿Ah? Cada por persona, por, por, ¡ah! pero copas de qué tamaño? <risa> <risa> imagínense cómo estarían ahí en la cena pascual, cómo estarían las botellas de vino chileno que destaparon. ¿No? Sí, del más bueno de los vinos, esto es claro, estaban así alzaditos del piso y estaban, y es que estaban dormidos, están dormidos, borrachos. Lo que bueno, hay que salir un poquito. Yeah. se fue y volvió se fue, oren oren y se fue, vean el verso 44 se fue a orar por tercera vez y a la tercera vez vuelve y qué les dice dice, no orar oren y vigilen para no caer en tentación vean en español más traducido mejor orar para no pecar Así. vigilar y orar para no caer en tentación vigilar y orar para no pecar más fácil, orar para no pecar ah. y los sacerdotes que hemos dicho? algo el por no pecar y eso no es así ¿qué dice Jesús? orar para no pecar entonces la lucha es no por no pecar la lucha es por orar para no pecar ¿ven? ahora sí, ahora sí tiene sentido es, la lucha es orar la lucha es por orar para no pecar esa es la lucha Vean, ¿cuál es la lucha? ¿Por qué? ¿Por qué tenían que luchar los apóstoles? Porque estaban cansados. No, no, no. ¿Y usted por qué no puede orar? Porque, Porque está, está el fútbol. Cansado. Entonces lucha contra el fútbol. La tele. No puede la tele. ¿Y cómo le parece el internet? Entonces la lucha es por no decir no, ahora estoy con el Señor. Ahora es para estar con el Señor. Entonces la lucha es por orar. Para no pecar, pero miren el error donde estamos, que yo, yo creo, yo le, yo le dije a un montón de obispos en Nicaragua, yo les dije, ustedes, ahí está el cardenal, y los obispos, y yo los no sé si ustedes habrán dicho a la gente, luche por no pecar, todos eran calladitos mirando Y yo lo dije hasta que me encontré con Juan Pablo. Y pues Juan Pablo decía que es un regalo. ¿Y qué dice Jesús? Que luche contra el sueño, contra la prensa, contra la televisión, contra el internet. En cuanto a las revistas, las novelerías, las mujeres que son tan noveleras, ¿sí? no, no... No, ¿no? Novelas, novelas. Ah, ¿O no? Que no el... todos los hombres, en noticias y en el fútbol. ¿O no? La oscura, sí. ley, que los cura leyes, que leamos y leamos y leamos. ¿O no? Que no tenemos tiempo para eso. Y después decimos, yo no soy capaz. ¿Más caro? Amo. Bueno, poder para no pecar, poder para callar, poder para escuchar, poder para ser humilde. Miren cuántos capítulos iban a salir. he escrito mucho aquí, tengo muchas cosas escritas, muchas notas y todo, porque yo no sé si iban a salir algún día Por lo menos quiero ideas y sigamos adelante. Jesús nos quiere y la primera curación es la curación del Él. Piense que a todo el mundo, a todos los que se le acercaron, a todo el mundo que se acercaba, dijo: Te digo, tus pecados te son perdonados. Lo primero que hacía era perdonar el pecado a, a los sí. que se acercaban a él, como, como buscándolo, ¿no? Los que se acercaban a ponerlo a prueba como los fariseos. Para los que se acercaron con cariño, con amor, viendo en este hombre algo maravilloso, a todos, a todos, a todos les digo: tus pecados son perdonados. Ya lo primero que hacía, sanar y entonces no sanar en cuanto a perdonar, sanar en cuanto a fortalecer la debilidad de pecar. Seguramente que aquí habrá personas que son testigos que en el sacramento de la reconciliación han recibido gracias especiales para no volver a pecar. Yo creo que no podía esto. Y ahora no hablemos del sexo, porque el que, pues es el sexo es el pecado que más nos molesta a todos, ¿eh? a todos, a todos, aquí, es que parece ni el pobre San José tuvo esa gracia, aunque parece que sí, pero del resto, de resto, de Juan Bautista, la Virgen y San José y Jesús para abajo, todo el mundo, no hemos hecho más que subir con este punto, o no, seamos sinceros. Pero, ¿cuántos hemos recibido gracias especiales para controlar conservándonos todavía con la tendencia? Eso se llama sanación de la debilidad de pecar. Bueno, textos que ellos quieren sanar: Lucas 5, 24, Sana del pecado. Tus pecados te son perdonados. ¿no? Lucas 7, 48. Y, y, y, y, y ni, a, ni acabamos. Es la primera sanación que. Dios hace en nuestras vidas la segunda sanación que Dios hace en nuestras vidas son las enfermedades espirituales también se pueden llamar interiores y son cuatro ver, Dios sana de cuatro enfermedades la primera es el pecado la segunda las enfermedades espirituales pero las enfermedades espirituales son también cuatro entonces la segunda se divide en cuatro si aquí un tablero, voy a poner aquí primera curación, pecado. Segunda curación, enfermedades espirituales. Y esas, podríamos abrir cuatro. aquí una llavecita. una llavecita y poner cuatro, que son miedo, odio, remordimiento y complejos. Las segundas enfermedades, que ellos llaman las enfermedades espirituales, son cuatro. Odio, Miedo, remordimiento y complejos. ¿Por qué yo digo que son cuatro? Yo yo soy psicólogo, estudio también psicología después de que me hice sacerdote. Y yo sigo muy de cerca en la psicología del doctor William Parker. Tal vez alguno que. Que haya tenido estudios un poquito al, al respecto, conoce este libro. Se lo recomiendo, ojalá lo compre, vale la pena. El doctor William Parker escribió un libro que se llama uh, La oración en la psicoterapia. La oración en la psicoterapia, ojalá vale que lo compre, vale la pena. La oración en la psicoterapia. La oración en la psicoterapia, la en la psicoterapia. del doctor William Parker, así William, usted sabe con doble L, ¿no? Doble sí. L, y Parker con K, K, K de kilo, ¿no? Sí. William Parker, ese libro lo venden normalmente los protestantes, vayan a una librería protestante, pero no compren si no es verdad. Sí. La oración de la psicoterapia, el doctor, es un, es, es un. No voy a hablar ahora del libro de. Pero el doctor dice que todas las enfermedades emocionales, espirituales Se, se, se meten en cuatro Odio, miedo, remordimiento y complejo yo sigo muy de cerca al doctor Cualquier otra palabra parecida por odio Por ejemplo, a ver ¿Por? Odio, pero digan una otra cosa por odio A ver Rencor Rencor Sí, odio, miedo, rencor Resentimiento Sentimiento. ¿Rencar? ¿Rencar? Sentimiento. ¿Rencar? ¿Rencar? Sentimiento. ¿Rencar? Bueno, odio, por miedo Temor, temor, temor, temor, temor, temor, temor sí. miedo, odio, Depresión el, Angustia, angustia Pánico, pánico, pánico eh. Todas ellas se acomodan en miedo Y yo sí creo Yo sigo al doctor y yo sí Él lo explica yo sí creo Desafortunadamente <risa> yo a él no lo conocí Él murió por los años 50 Así que pues, tendría, Yo tenía 20 años No no lo conocía eso Él era judío, se volvió cristiano en la iglesia anglicana y murió. Bueno, a ver, vamos entonces, vamos a ver si él, en el Evangelio Jesús nos quiere sanar de las enfermedades espirituales o interiores, pongan como, como quiera. A ver, que sana del óleo. A ver, ¿cuál es el parece a ustedes que sería la persona más específica del evangelio que sanó del odio? ¿A Pedro? La samaritana. La samaritana, ese odio racial hacia los judíos. Y de esto tenemos todos. Racismo. Vea problemitas con la Argentina. ¿Eh? ¿Por qué? Porque así somos. Mis padres colombianos, entonces los colombianos con los venezolanos y los colombianos despreciando, despreciando a los ecuatorianos. Y bien, si verán, vayan pensando ustedes en sus regiones y si verán que. Hay racismo Los chilenos por los peruanos Por los peruanos Y sí, ¿Por, sí, por los bolivianos Porque ustedes aquí son una raza superior A mí me gustaría que el sacramento de la reconciliación Fuera como el principio de la iglesia Es que la gente no decía los pecados No había confesión vocal Había confesión Expresión de arrepentimiento Pero no había confesión vocal ¿Queda claro? Y eso fue hasta el siglo XIII, después fueron penitencias, llamó tratamiento de la penitencia, después en el concilio de Trá, en 1215, la pusieron obligatoria de la confesión vocal, pero es decir con la boca, ya no con la expresión, sino con la boca, de qué, pero no la obligación de ese género de modo y de especie. Después en 1560 con el concilio de Trento pusieron la obligación de la reconciliación como confesión. Pusieron la reconciliación como confesión. Yo supongo que si usted está aquí, es una persona que ha estudiado, ¿no es cierto? Porque yo no voy a entrar ahora a, a, a explicar lo más fundamental de nuestra santa fe católica, porque no acabamos. Pero sí. la reconciliación como confesión comenzó en el 1215 y después con nuevo y especie en el año de 1560 por el concilio de Trento. ¿Estamos ya? Sí. Bueno. Si alguno no entiende, pregúntele a los hermanos sacerdotes, porque no, no acabamos. El, y no hasta ahora, que parece parece ser que... como que... como que la idea es como volver a la iglesia primitiva, como se confesaba, como, no con confesión vocal, sino con una construcción externa de arrepentimiento, como, ser, como lo hacen los, los ortodoxos, porque los ortodoxos tienen el sacramento de la reconciliación, pero no tienen el sacramento de la confesión. ¿Me entendieron? Sí, sí. Ah, ¿sí me entendieron o no? Sí. Entonces, a, a mí me gustaría. Y ahora hay uno que fue compañero mío, éramos seminaristas allá en esa época, que se llama Bruno Bertaña. Y Bruno bertaña en este instante es el vicepresidente de la Comisión Pontificia de la Interpretación del Derecho Canónico. Y él me contó, él es un obispo ahora, es un obispo, trabaja en en el Vaticano toda la vida estaba en el Vaticano, y ahora es ahí el, el vicepresidente. Y me contó que cuando estaban haciendo la reforma del derecho canónico en el año 1983, la idea de toda la comisión era quitar el canon, sacar el canon, que se quitara la obligación de decir con género, nombre y especie. La reconciliación y que se volviera a, a la iglesia primitiva, y ya tenían ese canon listo. Y entonces uno de ellos dijo: No, no si sacamos ese canon, nos saca tarjeta roja Juan Pablo. Así que no lo metamos, no lo toquemos. Y uno se atrevió a preguntarle al Papa al privado que había un consenso de parte de toda esa comisión. De teología y de derecho canónico, de teólogos de dogmática, de teólogos de moral y de, de derecho, especialistas en derecho teórico. Que tal vez, género muy especie lo que hacía la gente era contar los cuentos de la familia. En vez de, por decir tan claro, en vez de confesarse bien, lo que hacían era echar cuentos. Porque es que las mujeres confiesan al marido y a los hijos, pero ellas no se confiesan. Y los hombres sí se, se confiesan, se acusan y se excusan. Un hombre se comienza diciendo, yo sí fui adúltera, pero no quería. <risa> se acusa y por el derecho se excusa. ¿Y por qué se excusa? Se excusa porque, pues, echándole la culpa a la otra. Yo no me voy con esta, va a decir que yo soy del otro lado. Entonces me que ir con la secretaria. Pero yo no quería. Y las mujeres es, yo sí me dio mucha rabia para el marido mi abarca, y comienzan a decir todas las bendiciones del marido y de los hijos señora, usted está confesando si usted o está confesando a su marido o a sus hijos ay ah, sí, sí, padre, era. entonces la gente es un, una dificultad hacerle entender a la gente que género, número y especie no es contar los pecados de los demás sino los propios y como no era así y la iglesia quería como volver a, a, a la iglesia primitiva entonces querían reformar pero por respeto a Juan Pablo y yo creo que este Papa ni ningún otro lo vaya a ser resuelderado poquito a poquito con los siglos, que volvamos a una contrición de corazón más auténtica. Claro que hay contrición, pero es que la, la volvemos, más que contrición, la volvemos es confesión, confesión de boca. Es lo más importante la contrición. Mucha gente no está ni arrepentida, pero creen que por decir con detalles está perfecta la confesión. Bueno, no es el tema, yo he puesto a los sacerdotes a ustedes de este chicharrón para que se lo vean con las hermanas que están aquí porque eh, si me la pata mencionando bueno, ustedes son, no son niños en la fe, ¿verdad? espero que no sean niños en la fe bueno quizá salga del remordimiento de odio, ya tenemos el odio la samaritana capítulo 4 de San Juan sana del miedo, odio, la segunda es miedo. A ver, ¿a quién curó del miedo que sepamos en la Biblia? A Pedro. A Pedro. A Pedro. Y después lo curó tanto que después sabemos, lo, lo, lo, sí. lo, lo, lo, lo, lo confesó en público y murió Marte, San Pedro, y después Jesús es para curarlo, <risa> tres veces lo negó, ¿y cuántas veces le hizo hacer una profesión de fe? Sí. a cada negación Jesús le curó uno por uno aquí ya hay un método también de pedagogía y también de psicología hay muchos, en la Biblia hay tantas cosas de psicología que es increíble bueno, miedo Dijimos porque es que no tenemos tiempo De lo de San Pedro lo dejemos de San Pedro, odio, miedo de remordimiento a ver eh, de remordimiento también cura a quién? Pedro, Al mismo Pedro. Pedro. Tres veces. En Pedro tenemos miedo y tenemos también remordimiento. Porque el pecado de Judas fue desesperación. Desesperación. El pecado de Pedro fue presunción. Yo no lo conozco, yo no lo conozco. Presumido. El de, el de Judas, desesperación. Y tanto el pecado de de desesperación, como de presunción solo contra el Espíritu Santo. Pero a, a ver, aclaremos un puntito que seguramente aquí muchos de ustedes no saben. Yo sé que los sacerdotes siempre lo hago por la gente. Los pecados contra el Espíritu Santo, ¿por qué no se perdonan? Porque la gente no pide perdón, por eso son imperdonables. Si la gente pide perdón, entonces dejan de ser imperdonables y ya no son contra el Espíritu Santo. A ver, ¿cómo murió Judas? Bueno, hay unas diferentes versiones, pero vamos a suponer que sí se, se ahorcó. Bueno, que se ahorcó? Se desesperó, no pidió perdón, no aparece por ninguna parte. Otro que creo que perdió su vida. ¿Saben quién puede ser, creo yo? Saúl, el rey Saúl. Por ninguna parte aparece que Saúl se haya arrepentido. Acuérdense que pidió la espada para... Pues se desesperó, se, se le enterró y él mismo se mató que le pasó la espada a aquel hombre que vio contarle el rey David, que dijo que lo había matado resulta que fue que lo pasó fue la lanza yo hice un no estudio muy exhaustivo de esa parte entonces yo creo que son los dos únicos que yo diría que están en el infierno pero todo por no verse arrepentido a ver, el pecado de Pedro presunción pero Pedro es santo porque, ¿Qué pasó? Pedro se arrepintió, no es que lloró. Entonces mire, que quede bien claro que los pecados contra el Espíritu Santo son imperdonables, pero no, es que los cometa, los comete y no se le perdona, pero por presumido o por desesperado. Entonces las dos cosas hay que pedir al buen Dios que nos considere no ser tan presumido de tener todo y no ser tan presumido. ¡Ah, que Dios perdona todo! De Dios sí perdona todo si usted pide perdón pero que ahí donde está el problema que como perdona todo no pide perdón de todo ¿me quedó claro? bueno entonces las enfermedades que Dios cura primera curación de el pecado la segunda curación que Dios hace, Dios hace que hay, que son, la primera por, la segunda, y el, la tercera y la cuarta complejo que es un complejo, es un complejo es una idea que se le mete a uno o de nada o de mucho eh, parece ser que el complejo de superioridad no existe es el de inferioridad que aparece tan nada que la gente no quiere parecer como tal, entonces dice, se las cree todas no, no es que sea no tiene complejo de superioridad es un complejo tan tan tan bajito de inferioridad que para no quedarse llamado quería parecer por lo menos así explica un poquito la psicología, a la psicología a un lado es un complejo es, complejo es un creerme yo lo que no soy ni tengo, sobre todo lo que no soy a ver me puse a buscar en la escritura del Evangelio. ¿Saben qué? Saqueo. Ahora le pregunto. Saqueo, eso lo narra San Lucas en el capítulo 19. A ver, saqueo tenía complejo de rico o de pobre. Sí. <risa> A ver, ¿ustedes entienden este gesto aquí? En Chile Hambriento Se lo usan mucho en México Esto quiere decir Al banco Al banco Hambriento, o sea, hambriento Me amarrado, hambriento, ¿verdad? No suelta, sino para meterle al banco Para él mismo Saqueo era ese Tenía complejo de pobre Por eso robaba ¿por qué robaba?, porque como no tengo, tengo que robar para tener, robar es yo querer tener lo que no es mío para mí, porque yo no lo tengo, él era, dice que era un rico, pues, pues fíjense, cuando se acostó se el rodillas, dijo, hoy hoy lo que tengo lo parto la mitad, la mitad lo doy a los pobres y con la otra mitad dice que restituye los que le he robado y la otra se la trae a los sacerdotes chilenos ahora se quedó, pobre ahora sí se quedó pobre porque repartió todo a uno tiene la idea de que él era un rico, era un pobre, miserable por eso robaba, porque creía no tener un poquito interesante esta idea de... y así, complejos complejo de, de pobre, ¿verdad? complejo de nada, un complejo de inferioridad, esto sí que es importante sanarse uno de las heridas de la niñez, si uno no ha tenido la gracia de tener unos buenos papacitos que lo lleven a uno, levante, que levanten la estima, como los hieren de niños, los mismos primitos, los primitos unos con otros no se dicen cosas, va uno creciendo, Va uno a un colegio, ¿cuántos profesores en vez de, no se preocupe, esta materia es difícil, pero la voy a hacer más fácil, ¿cuántos hay profesores que ni les importa si el alumno aprende o no aprende, indiferentes, unos déscopas, y llegan con un tablero y llegan con un montón de rumba de libros peor que yo, como haciendo, pidiendo que saben mucho y que saben <risa> <risa> <risa> y salves el que pueda, ¿no? Si usted entendió o no entendió. Y eso es, eso es los que no les interesan. Hay unos que les interesa como a propósito, de darle duro y aplastarlo. Y usted no sirve para nada, y usted no se para nada. Y por mí usted no se ordena, y por mí usted se larga el seminario. Y yo voy a hacer que lo eche. Ay, Dios mío, cuántos saludos aquí escuchando me estaban sintiendo eso por ahí. En vez de animar, anímense mutuamente unos a otros, mientras dure el hoy. Y parece que algunos le hemos así mientras dure el hoy mutuamente, desanímense mutuamente. <risa> <risa> en vez de ayudarnos. <risa> yo eso es todo en el, con, con los alumnos. Esto que yo voy a explicar es muy difícil, pero lo vamos a. verás que tan fácil. Vean lo fácil, lo puedo explicar. Atienda, atiende, ¿verdad? atienda para que entienda y aprenda. Atienda para que entienda y aprenda que aplica una cosita bueno te la explicando todos van entendiendo. ¿Alguno está aquí? ¿Entiende? ¿No entiende? luego voy a repetir, ¿eh? Animar a los pobres muchachos, ayudarles a pasar las universidades. Un papá y una mamá bien pobres pagando una tuition, una, una, una, una, una, una, una universidad bien costosa y, y el pobre muchacho con voluntad de, de buena voluntad de salir adelante. Y el animarnos mutuamente los otros, estimularnos mutuamente. Bueno, dejemos esa parte. esa subestima yo no soy capaz, yo no soy capaz, y saque un pobre muchacho de una subestimización que haya tenido, pero verdad lo difícil que pobre es todo. Dejemos así. Entonces, ver Vamos hasta aquí. Dios nos quiere, no nos quiere, no nos quiere. Sufriendo de, de, afuera, de, afuera, de afuera, afuera No de, de Afuera Dios quiere sanar primero de él de de de Segundo de las enfermedades de situaciones de situaciones situaciones de situaciones. Situaciones. Odio, odio Miedo, odio, miedo todo, todo. Tercera curación Que nos <risas> hace en nuestras vidas La curación física Ahora sigue viene la parte física Curación ¿Será? física Darles textos tendría que darles los cuatro evangelios y los hechos de los apóstoles todos, por todas partes, curando, bendiciendo, sanando, resucitando, etcétera, etcétera. Así que aquí no nos vamos a detener porque no podemos, imposible. Nos quiere sanar físicamente de todas las enfermedades físicas. Por último, la cuarta. Sanación de las enfermedades, bueno, sanación del, de, del diablo. Yo a manera de pedagogía puse sanación de las influencias diabólicas. Así lo puse porque es que mucho trabajo explicar la tercera parte, la sanación del diablo. He venido para liberar a los oprimidos los oprimidos por el diablo. Esta, ah, la cuarta curación que es una, no es propiamente curación, sino más bien como, yo tampoco diría liberación, porque liberación es de uno que está amarrado, está atado, pero más bien digamos como una protección, es como una donación de un poder para protegernos del diablo. Eh, a ver si, si antes de acabar de aquí a mañana, me recuerdan, escriban, que uh, No, no, pues voy a hablar mejor. A ver, es que yo tengo un, un tema que yo le llamo la bomba atómica del Espíritu Santo. Así le puse, le digo, y así le digo a la gente. Y es utilizar, así como la bomba atómica tiene elementos para formar la bomba atómica, son elementos que yo no sé cuáles son, pero yo sé que son elementos uranio y no sé qué, eso que. No señor sé yo, todas las cosas la que oímos decir por ahí los científicos yo digo que la oración por los enfermos, no la oración de curación, porque no existe pero la oración por los enfermos debe tener cuatro elementos a ver, mejor lo da, hay una cosa, escriba la bomba atómica del Espíritu Santo, póngalo por ahí en alguna parte no me dejen que se le olvide escribirles esto, oh, bellísimo a mí me da un, me da un donde yo explote esa bomba destruye todo mal pero dejémosla porque es una experiencia mía personal que la, la estoy compartiendo por donde voy predicando, sobre todo para los sacerdotes es muy importante a ver, pero dejémosla en, en esta mano vámonos a, a, a lo, del, lo del diablo corazón del diablo a ver por decir ideas sobre el diablo no así por decir ¿por porque hablar de, este, de esto es bien complicado, bien complicado. El, sobre todo, yo me voy con las palabras del Papa Pablo VI que dice, es oscuridad, vive en la oscuridad y por lo tanto sabemos muy poco de él. Dice, se necesitaría estudiar más profundamente acerca del diablo en la homilía del 15 de noviembre del año 1972, que cuando dijo el Papa Pablo VI, eso fue una conmoción en el mundo. Ni el Papa Juan Pablo II habló acerca del diablo, ni Juan Pablo. El que tuvo el valor de decir algo, el diablo fue, Pablo VI, y allá para acá, ni, ni el Papa Juan Pablo I, menos, Juan Pablo II, nunca, y este no ha dicho nada. Pero, es una realidad. Y esta es la cuarta curación que Dios hace. Negar las influencias diabólicas. El Papa Pablo VI dice, el, el que niega la existencia del diablo se sale del cuadro del Evangelio y de la enseñanza de la Iglesia. Y hay una cantidad de sacerdotes hoy día que niegan la existencia del diablo, de los ángeles, de los espíritus. Los ángeles no existen, el diablo no existe, el infierno no existe. Y para mí, y para muchos sacerdotes, yo creo que es el, esa es la astucia más grande de Satanás, hacer creer que él no existe. Y que, es que todo se resuelve por el mal en el mundo. Es una realidad del diablo. Y yo me he enfrentado con él varias veces. Yo... Por una bondad de Dios, el obispo de mi diócesis me tiene muchísima confianza y me nombró ofi oficial el, el, el exorcista de la diócesis. Pero, yo recibí ese nombramiento porque alguien tenía que hacer y como, realmente uno se tiene que dar cuenta no es humildad de los sino realidad. Yo sé mucho de psicología porque yo estudié, como desde el principio estoy metido en el ministerio de la curación, entonces... Entonces sé, sé, sé distinguir mucho astucias diabólicas. Entonces me sentía mal con el obispo de Seville que no. Pero le decía, Ay, por favor no me mande mucha gente. Pero, vea, para que me dio, para una cosa chiquitita que le Pues cuando hablé de la bomba tonta me, me, me, me recuerdan, me eh, Le estaba haciendo un exorcismo a un muchacho que la novia le dio, a, estamos entre adultos, le dio a ver, elemento vivo de ella ella? Sí, sí. y esa es, ese es el, la brujería más terrible, el maleficio más grande que pueden hacer a un hombre sobre todo cuando lo hacen en forma diabólica piden al diablo que bendiga ese elemento y se lo dan entonces por ahí de hecho entra el diablo como entró que dice San Juan, ¿se acuerdan? que San Juan dice que cuando Judas sí, comulgó entró, sí, en entró en él el, el diablo. diablo o sea que él comulga eso hay, el, eso hay dos escrituristas que no dicen que sí comulgó, otros dicen que no comulgó no se sabe vamos a poner a manera de pedagogía que sí comulgó, como dice San Juan y que se entregó y que apenas recibió la Eucaristía entró en el Satanás pongamos que, que si hubiera sido así bueno, eso es que se entró Satanás cuando un elemento viene maldecido, que maldecir viene de mal decir, mal, maldecir, o ven decir, del ben, ven bonus, bono bono y, y, y benedire, de latín benedire, bonus, entonces dire bono, decir bendecir, bendecir, decir algo bien sobre el agua. Inclusive yo tengo. Yo tengo mi computador, si alguno le interesa, yo le mando todo eso. Porque es muy interesante que nuestra fe esté cimentada muy en tonterías. Que nuestra fe católica, nuestra doctrina católica esté cimentada muy bien en la fe que nos enseña la iglesia católica. Así no nos gustan los papas con sus carajadas y sus bobadas, porque todos tienen de todo, porque son seres humanos. Pero es la doctrina santa de nuestra santa iglesia católica. Entonces... Nos enseña que cada vez que un elemento viene bendecido, ese elemento no es igual. En Japón me encontré un grupo de científicos, unos ateos, otros budistas, sintoístas y otros católicos, que trabajamos juntitos, que se propusieron estudiar que el elemento sobre el cual se ha pronunciado algo bueno, esto es para nosotros sería una bendición, y el elemento no es igual. Y se puede probar científicamente. Se puede probar científicamente. Entonces, me, eh, yo no lo podía creer, me padre es muy largo, el estudio es muy largo, pero para que usted vea, para que tenga cuidado cuando usted bendiga. Que cuando usted bendice, usted no puede decir cualquier padre, el... Usted está bendiciendo y usted está cambiando lo que está bendiciendo, no es cosa nueva. Y cogieron agua de la canilla. Eh, vamos a bendecirla y todos todos ellos con, eran católicos la mayoría pero había budistas hinduistas según ellos pidiendo no a Dios porque ellos no tienen, un, ellos no son religión sino un sistema de vida algo es como una, algo algo como es como un estilo filosófico de vivir un altruismo mejor vamos a parar es muy risco cómo se llama cómo cómo se puede decir altruismo es como sí, sí, claro. por vivir bien por el altruismo ¿Y generoso por algo mejor la la es es gente que busca algo mejor no, ah, no, no, no, no, no, no, no. entonces me dijeron vamos a la vice padre para que usted vea y padre para que tenga cuidado cuando usted bendiga que con lo que usted bendice Dios bendice lo que usted diga y se convierte en otra cosa nueva entonces puse el agua y que usted use su bendición de sacerdote y los católicos que estaban... Yo era estaba el rico sacerdote en ese momento. Pero los, había muchos católicos y budistas y ateos. Pero, pero vivían una doctrina... Entonces, bendije, pedí que las llagas y la sangre de Jesús bendiquen del agua. Y la bendije. Miren, para, del agua, antes de bendecirla, la pusieron a un ladito y la no bendecida. Y la bendecida. Miren, miremos las moléculas del agua no bendecida. Y las moléculas eran como, parecían, ¿saben qué? Me dio la impresión, como como, un, como, como pantano, como, sí, como fombo, fombo, fombo, fombo. Mango, mango, mango así, barra, Eso parecía como barro. Así se decía, vea padre, y acabamos de sacar esa agua y aquí. Ahora hagamos el estudio en el... En el que ellos tienen para examinar las moléculas y la bendecida parecía una estrellita de Belén, así ah. con lucecitas y todo eso así como el caleidoscopio. Uh -huh. Un caleidoscopio, y sí, uno sí. voltea jugando de niño y, y se ven las estrellitas. Si ¿Sí, miren qué mocera, pero toda blanquita. Vieron y, vean la que, y sacamos de aquí. Esta es no bendecida, a ver cómo se ve fea. Y yo estaba bendecida. Y me sacaron el agua de la Virgen de Lourdes, preciosísima. Digo, padre, esto es agua. Imagínese usted cuando consagra el vino en la sangre de Dios. Ay, qué linda nuestra fecla. Entonces, vámonos al día. Vámonos al día. Estaba allá el muchacho Yo no voy a contar todo lo que pasó porque, si me recuerdan, en la bomba atómica les voy a explicar mejor los elementos. Pero el eso fue que era lunes, martes, miércoles, jueves y viernes de 6 de la tarde a 10, 11 y 12 de la noche y no podíamos hacer nada. Pensaba como a las 6 de la tarde estaba tan cansado y me senté, ya, y dije, Ay, virgencita. Virgen María, ayúdenos usted porque yo ya recé lo que sé y lo que no sé, lo oficial, lo oficial, <risa> no funciona, yo no sé qué más usted necesita. Yo una ayuda especial de la Virgen María, aunque los, aunque los exorcismos oficiales están, pero la Virgen está muy diluida. ¿Qué? Están reformando eso porque quisieron una reforma de los exorcismos tan mala que parece que hay que decirle al diablo es señor doctor don satanás <risa> si le parece oportuno y bueno favorita la se va así que los exosismos. Porque los, los es nuevos porque lo, lo hicieron gente que no cree pero en fin dieron permiso de usar los dioses afortunadamente el hecho fue el que dije a la virgen maría y me dice ese hombre no menciones esa puta, no la menciones igualdad cállate la boca entonces por quién se está la virgen también el baño el baño pegó el baño Apenas mencioné a la Virgen, fue cuando más, pero cuando la mencioné de una manera más, como una ayuda más oportuna, más grande, fue al baño y sabe qué arrojó una culebra verde. ¿Cómo tenía esa culebra metida allá adentro? Eso se le movía y se le movía. Era gruesa como un dedo y daba tres vueltas en la taza del sanitario. Los ojitos eran negritos y me, me acuerdo que hacía así, así. <risa> la, la Virgen María que ya te aplastó a la casa de y te destruye la Virgen María con el poder que tiene porque ella tenía a Dios si yo tengo a Dios por la gracia ella, la, ella estaba la, llena de gracia Tabas ahora ven por la Virgen María. y se le estallaron los ojos y ahí mismo esa agua se volvió no negra. hay que buscar un machete para volver pedazos para que se vuelva decir que el diablo no existe sí. es decir que usted nunca jamás se ha enfrentado a Satanás persona a persona mire, vea, es una sí. curación de la, Estoy en la cuarta parte, la cuarta parte, ¿no es cierto? curación del diablo, pero no es curación yo digo curación de curación de curación pero de esa manera, yo a manera de, de pedagogía, estamos ya pero exactamente, yo diría es como una protección, esta porquería hace maravillas, vámonos a los encantadores de allá, al, al libro del éxodo, acuérdense toda la cantidad de mentiras que hacían, porque ah, mejor, me faltó una cosita del diablo, la mejor definición del diablo. 8:44 de San Juan, San Juan 8:44 es la mejor definición del diablo porque fue dada por el mismo Jesús. Digo, es un mentiroso, no ha hecho más que decir mentiras desde el principio. Es un mentiroso y no ha hecho más que decir mentiras. Y, y eso es lo que hace con nosotros. Es la mejor definición del diablo. Bueno, eso en cuanto a definición y en cuanto a sus poderes, acuérdense, como, en, como los camufla los de Dios. Vean las diez plagas, las diez plagas de Egipto. Acu la plaga que más me llama la atención a mí es la de la serpiente, porque del bastón de Moisés se hizo la serpiente. Entonces ahí fue cuando el faraón le dijo: ja, ja, ja, Usted es don Moisés haciendo esas cosas, los faraos. Aquí me encantaban hacen las mismas cosas. Las mismas. Y fue lo llamó y tiraron los bastones y hicieron las mismas. Eh, Habrán visto la, la película de los diez mandamientos, cuando se ve que la serpiente de Moisés se come todas las otras. Ellos son poderosos, pero Dios es... Oh, oh, oh. Pero camufla. Y eso por decirles un poquito nomás. Apréndanse los textos bien fáciles, porque que, que hay mucho, hay mucho, pero para su vida personal. Mateo 24, 24 y Apocalipsis 13, 13. Es bien fácil. Mateo 24, 24 y Apocalipsis 13, 13 hasta el, el número de la mala suerte <risa> eh, en Mateo 24, 24 dice tiene poder para engañar a los mismos elegidos de Dios y en Apocalipsis 13, 13 dice tiene poder de hacer bajar fuego del cielo para engañar, o sea que hace milagros. si hace bajar fuego yo veo fuego, eso es un milagro pero tiene poder de ese milagro ahora que Satanás es tan poderoso, porque no se les olvide que Satanás es un ángel, o sea que Satanás tiene naturaleza angélica, está sobre nosotros y por debajo de Dios, y Dios parece ser que le concedió a los ángeles el poder de hacer milagros, el poder de hacer milagros y curaciones como nosotros tenemos el de hacer milagros y curaciones pero por el, de, por el Espíritu Santo en nosotros, Él es por... Por, uh, algo natural, algo que le apartiene, le apartiene porque yo lo creo así, pertenece a... Tanto que... Perdón, voy a tener que decir, me dijo, yo la odio, me dijo el diablo, yo la odio. Ahí ese igual y me repetía, ¿qué se coño? Entonces, como me decía, me decía, la odio tanto, la odio, no la mencionas, por favor no mencionas, y me volvió y me arrepentía. Y se me ocurrió como tal, y usted, ¿por qué la odia tanto? Y mire la respuesta tan exacta que me dio porque ella no es Dios sino ser humano. Yo soy ángel, estoy sobre ella, porque yo, no, yo tengo naturaleza angélica, estoy sobre ustedes. O sea que yo estoy sobre ella. Y sí, teológicamente el diablo está por encima de la Virgen María. No se escandalice. Eso es teología. La Virgen María es la llena de gracia. Y como ser humano está la más llena. Entonces, pero, pero sigue siendo de nuestra humana. condición humana con todas las gracias y privilegios que Dios le concedió como poseído sí. Madre de Dios. Entonces él, como está por encima, de la naturaleza humana le dijo la odio porque es la única criatura que yo no he podido tocar. A todas las criaturas las, las toqué, las engañé y a todas han estado mis brazos, todas las engañados O sea, ella no las puede engañar. Y es humana y la odio, la detesto por eso. ¡Ah! ¿Qué información me pasó a este satán? <risa> cuando comencé, María, María, Madre de Dios, Tú la llena de gracia, ven. Sí. Y eso fue, ahí se sí fue como con la mano. El Padre Pío, yo me confesé con el Padre Pío, yo tuve esa alegría, tuve una hora con él, y yo no sé por qué mi confesión se volteó, <risa> conversando yo ahí de mis pecados, y terminamos hablando de la Virgen María. Y me dijo, el diablo le tiene más miedo a a María que a Jesús le tiene más miedo porque ella es poderosísima siendo humana y entonces él, él tiene rabia y envidia y no permite que la mencione porque a Jesús él se la juega un poquito pero a María cuando la menciona tiene poder le digo el Padre Pío a mí personalmente yo lo oí en un libro que terminé la semana antepasada que se llama Vaya y Cuente menciono eso de la Virgen María eh, digo eso porque son los elementos que me dijo el diablo bueno, a ver ah, ese es otro libro que es el último que salió, vaya mi cuenta bueno, a ver entonces, del diablo ni terminamos es que, es, es que ni terminamos, yo tengo una, yo un tratado aquí sobre, sobre el diablo y, y, y vuelvo a decir, me de acabo pero dejémoslo así para que nos quede completo el, eh, la catequesis, a ver Dios nos quiere enfermos y sufriendo, ¿no es cierto? ¡No! nos quiere sanos. Y nos quiere sanos, ah, me faltó un texto muy importante, todos creados a su imagen y semejanza. Y si estamos enfermos y estamos creados a imagen y semejanza de Dios, ¿quiere decir que Dios esté enfermo? ¡No! Entonces, bien, vea cómo Dios nos quiere sanos y volver a recuperar la naturaleza humana en cuanto sea posible, mandó a su Hijo a restaurar todo lo que más se puede ahora que nos quiere sanos entonces tenemos que sana y ya tenemos, sana de cuatro enfermedades cuatro, de cuatro, cuatro, cuatro pecados bueno, o sana de cuatro enfermedades. Sí. Primero del. De Segundo, enfermedades, de y, de enfermedades. De y esas enfermedades espirituales son otras cuatro que son. Oye, o miedo, o miedo, o miedo, o miedo. Tercera curación que Dios hace: curación de las enfermedades físicas. Entonces aquí tenemos que coger todo el evangelio y no lo acabaríamos. ¿no ¿eh? La cuarta curación nos sana del diablo. O sea, una protección especial sobre el diablo. A ver, quisiera, no, no, dejémoslo para cuando hable después de saber que tenemos todo. Dejémoslo así para que nos queden las bases fuertes. Para